Corriendo a ir a trabajar, van rápido a realizar sus actividades y se olvidan de una parte de la alimentación que es importantísima, el desayuno. ¿Qué pasa si no tomamos desayuno? ¿Afecta a nuestro organismo de repente irnos directo al almuerzo? Estamos ya con la especialista, con Ángela Barreros, nutricionista. Ángela, bienvenida, partner. Ven para aquí para que escuches esto, por favor. Ya vengo corriendo. ¿Tomas desayuno tú religiosamente Oye, ¿alguna o Alguna no? vez me he saltado este ah, sí. alimento importante, ¿eh? por sí. justo lo estaba comentando a uh -huh. la doctora Marreros sí. y está mal, ¿no? Sí, claro. Eh... Bueno, el desayuno siempre hemos escuchado que es justamente la comida más importante del uh -huh. día, ¿no? Esto se debe a que nuestro organismo desde la última comida que hemos tenido desde la cena hasta la mañana, pues obviamente pasa un tiempo donde el resto de la cena se ha ido digiriendo, absorbiendo, uh -huh. y pues ya necesita retomar para poder empezar el día uh -huh. con energía, ¿no? Entonces a esto eh, nosotros le llamamos como un sistema de alerta que nuestro organismo se va a, a tratar de sacar energías de otros lugares, en este caso de los músculos y por eso es que siempre decimos que una persona que quiere bajar de peso lo peor que puede hacer es hacer eh, las dejar de comer saltearse comida mm. porque lo único que hacemos es maltratar nuestros músculos y no perdemos un peso de grasa ¿no? ¿no? claro. y, y eso no que puede ocasionarnos porque muchos dicen ay no tomé desayuno pero tomé tremendo almuerzo es claro. Sustituye realmente que comas más en el almuerzo el tema del desayuno. Si nosotros quisiéramos hablar solamente de calorías, de repente hay un punto sí, pero... Eh, como te vuelvo a repetir Es importantísimo la parte del músculo uh -huh. El músculo nos protege, nos mantiene sanos Nos hace que nuestro sistema inmunológico Esté altísimo Entonces si no lo hacemos Es muy probable que seamos más susceptibles a enfermedades No hay que hacer eso ¿Y uh -huh. recomendable por ejemplo el horario para tomar desayunos? Porque en ese caso también a veces es variable ¿no? Claro eh, Idealmente el desayuno entre 8 y 10 de la mañana Es lo que más se recomienda Lo que más se sugiere Pero en realidad como que con tal de que no pasen más de 10 horas sin comer, uh -huh. nuestro organismo se puede ir eh, acomodando, digamos, ¿no? Porque cada persona también tiene el horario, ¿no? claro y, y va variando, ¿no? O sea, de lunes a viernes uno toma desayuno a una hora, que está en el trabajo y solo y domingo como que ya te relaja y lo tomas oh, más tarde. a veces tarde. se saltea. Como uh -huh. a veces se saltea. También sucede, por ejemplo, eh, otro de los tremendos efectos adversos es la gastritis, ¿no? Que claro. muchas veces se produce por justamente no comer a nuestras horas. Y eso, ¿no? ¿Qué enfermedades puede desatarse a raíz de que uno no toma desayuno? Principalmente la gastritis, ¿no? Uh -huh. Porque si sí, el, el estómago al estar vacío tantas horas sigue produciendo ácidos en nuestro uh -huh. organismo y eso hace que se, se acidifique el estómago y tenemos todo el malestar de reflujo, acidez constantemente. ¿Y qué es lo que uno debe tomar o consumir en un desayuno para que sea cualificado como bueno? Porque a veces también uno sale apurado y dice, no, me tomo un vasito de yogur nomás. Listo, o la me hice, tomo una taza sí. de leche y listo. ¿Ya? Uh -huh. Con eso es suficiente. Es cierto. ¿Es ¿Es o no es cierto? Eh, ahí tendríamos que ver. no. Por ejemplo, ahorita que ya van a empezar las clases, no. Eh, también tenemos que considerar hoy en día los niños se levantan cinco y media, seis de la mañana para alistarse. Y muchas veces en, eso, en ese tiempo que él viene, lo recoge y todo lo demás, no hay un, un tiempo determinado para que yo pueda decir que va a comer sus alimentos y uh -huh. los va a poder asimilar. Entonces, ahí entrarían lo que es las loncheras. ¿no? Uh -huh. Entonces, no necesariamente tiene que ser un desayuno potente. De repente, como queremos comer un sábado o un domingo que sí, y comemos un poco más, si no puede ser algo ligero. En el caso de, los, de lo que mencionabas de los eh, alimentos, yo siempre sugeriría un lácteo. Ya. ¿no? ¿Por qué? Porque el lácteo es un alimento, un tipo de alimento que tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene grasa, entonces uh -huh. es bastante completo. Uh -huh. Y ya después se puede ir complementando de repente con la lonchera que viene a 10 de la mañana, donde sí el niño puede tomarse un tiempo de comer. Uh -huh. ¿no? En el caso de los adultos, yo sugeriría algo que, sea, que te llene un poquito más, y que te dé como la energía inmediata puede uh -huh. ser la avena que soy muy partidaria de, de consumir Buenísimo. avena es fácil de preparar eh, hoy en día tenemos la avena instantánea que básicamente no necesitas estar cocinándolo uh -huh. como de repente nosotros recordamos antes no un par de minutos en agua caliente se agrega un poco de fruta que es esencial fuente de vitaminas y minerales uh -huh. y la avena tiene pues proteínas de origen vegetal tiene fibra que también es importante para a regular todo lo que es el estreñimiento, ¿no? Y da mucha saciedad. Ah, Yo he, he compartido esto con muchos pacientes y sí, ¿no? Básicamente te dicen, "Eso la avena me mantiene lleno más horas, entonces ya no estoy picoteando, queriendo comer sí y comer", ¿no? ¿no? Y el Exacto. tema del huevo luchado diario. Sí, siempre tenemos toda la campaña de un huevo zancochado uh -huh. al día, que realmente me parece súper importante. Eh, el huevo es una proteína por excelencia, es la, una de las más importantes que tenemos. Entonces, sí, eh, si por ahí le tienen miedo al tema del colesterol o algo, se puede prescindir de la, de la yema, la parte uh -huh. amarilla, pero un huevo al día, en términos de colesterol, no te lo va a aumentar, no va a causar un daño eh, en términos de, de grasas. Uh -huh. ¿Y, ah, ¿Y así bien. no más o se le echa su salsita, porque veo, veo que siempre no. ¿Qué quieres con la salsita? Ah, no, claro. O, ¿O hace daño eso? No, eh, la sal debe ser controlada. ¿no? Un poquito está bien. Claro, un poquito está okay. bien. Eh, la sal más la debemos cuidar cuando consumimos alimentos procesados, ah. porque ahí es donde está el exceso y no lo sentimos. Claro. Pero dentro de los alimentos, no, no hay nada. qué pasa con las cosas más contundentes? Estoy viendo hace rato acá este, este Te tamal. sonríe, te sonríe, te llama. aquí este pancito, por ejemplo, con... Es relleno. Relleno y camote. Claro. O pollito de silachado o que es queso, ¿no? Sí. Eh, bueno, básicamente lo que tratamos aquí es que se debe cumplir según los objetivos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, hoy en día muchos consumimos alimentos de, de repente de los kiosquitos, claro. ¿no? Por un tema de tiempo, de espacio, y creo que justamente hay que resaltar que hay opciones dentro de estos lugares que son saludables, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, el relleno, la sangrecita que son fuente de hierro, sí. ¿no? Eh, tenemos el queso, que también es bueno. Hay que cuidar las cantidades, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el lado negativo, que son las opciones que son, por ejemplo... Eh, Salchicha huachana, este, sí. Pero no en exceso. No en exceso. ¿no? Está, está diciendo que puedes, pero no en exceso. Puede ser que un pancito <ríe> o dos. Uno uno, uno uno nomás pues <risa> partner tampoco te pongas el otro pero no veo aquí el jugo de naranja es recomendado en el desayuno sí claro que sí uh -huh. en general los jugos son una fuente de vitaminas sí nosotros tratamos siempre de impulsar un poquito más la fruta picada sobre uh -huh. los jugos uh -huh. por el tema de la fibra cuando hay jugos se, se pierde un poquito la fibra del, de la, del propio alimento el jugo de naranja es ideal sobre todo por la, porque es una fuente buenísima de vitamina C y bueno si no también tenemos otras frutas como son el agua y manto, el camu camu, que es la, el, el alimento que tiene más vitamina C, ¿no? Uh -huh. Lo máximo. Ahí bueno, está. ahí están todas las recomendaciones. Gracias. Y no saltarse el desayuno. Uh -huh. Atención. Y ahí están las opciones que ha dado la doctora Ángela Marreros, nutricionista, para tenerlas en cuenta. Muchísimas Así gracias. Así es. Gracias, Ángela. Y ahora también te invito también aquí a que nos escuches atentos porque sabemos que estamos todos con un calor intenso.